Hola, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Doris Cruz, vamos a aprender a elaborar unos hermosos aretes navideños con delicas de Miyuki en la técnica peyote. materiales que vamos a utilizar son tres colores de delicas de miyuki verde rojo y dorado vamos a utilizar también hilo miyuki color blanco aguja un bestoper gancho pescador y como herramientas necesitamos tijeras y pinza plana bueno empezamos enhebrando un poco más de un metro de hilo Vamos a poner acá en el extremo final un B stopper para que no se nos vayan a correr nuestras delicas. Ensartamos tres delicas doradas, una roja y cuatro doradas. Esta sería nuestra primera, nuestra primera fila las acercamos acá al, al bed stopper para poder regresarnos. Entonces, para la segunda vuelta tomamos una delica dorada, pasamos la primera delica sin tocarla y metemos la aguja por la segunda delica. Este es el punto básico de peyote. De modo que nos queda un triangulito en donde empezamos a trabajar, seguimos con otra dorada, pasamos una y nos metemos por la siguiente, acá continuamos con una roja que es la que tenemos acá al lado, entonces una roja, pasamos la roja y metemos la aguja por la siguiente. y terminamos con una delica dorada, acá ya quedar, debe quedarnos así la primera parte, ahora lo que vamos a hacer es rellenar estos espacios con el color de la delica que corresponda, acá será dorado y acá rojo, en esta vuelta entonces solamente son doradas las que vamos a, a incluir en nuestro trabajo. aquí ya hemos puesto todas las, las doradas ahora nos regresamos y en esta vuelta si sí debemos incluir la roja que está acá en la mitad entonces seguimos acá serían dos doradas, una roja, acá serían dos doradas, una roja y una dorada, ya voy a quitar acá el, el stopper para facilitar el trabajo. y repetimos entonces en esta vuelta son solamente doradas una, dos, tres y cuatro doradas las que debemos incluir acá llegamos a la mitad del, del regalito que estamos haciendo entonces esta fila debemos hacer tres filitas de solamente rojas para poder dibujar, eh, definir la cinta que, que lleva el regalito. Acá ya terminamos la segunda vuelta roja. Falta una roja. Entonces continuamos con rojas. Listo, terminamos entonces de hacer la cintita central del regalo. Ahora nuevamente empezamos a trabajar esta parte. Entonces vamos a poner doradas. Esta filajería es solo de doradas. Nos regresamos entonces con dos doradas, una roja y una dorada. Y nuevamente, doradas. Cuatro doradas. Repetimos, dos doradas, una roja y una dorada. vamos a hacer la última fila Esta es la última fila de doradas y terminamos con dos doradas, una roja y una dorada. Bueno, ahora lo que lo que hacemos es que vamos a recorrer con el hilo sin que se vea el hilo por las delicas hasta llegar acá para hacer un nudo con este hilo que todavía lo tenemos suelto. Y continuamos por acá hasta llegar a este sitio donde vamos a hacer el, el moñito verde del regalito. Entonces empiezo a pasar por varias por varias delicas, sin que el hilo se vaya a ver es lo más importante. Nosotros salimos por la delica que está al lado del, del hilo o podemos salir por la misma que tiene el hilo y hacemos un nudo para asegurar el hilo que, con el que iniciamos. hacerle dos momentos listo continuamos haciendo el recorrido por todas las delicas acá salimos a esta primera roja y aquí en este punto ensartamos seis delicas verdes Y volvemos a bajarlas por el mismo sitio donde va saliendo el hilo. Para hacer la primera argollita del muñito. Ahí nos queda ya la argollita del moñito. Subimos por la siguiente roja. Y nuevamente seis. Nuevamente. Por la misma que va saliendo el hilo nos devolvemos. Y listo. Quedó terminado el regalito. Ahora, lo que nos falta ya es hacer el, el remate del hilo. Vamos a hacerle un nudito. Para cortar, cortamos no donde hayamos hecho el nudo, sino más adelante. Entonces, nos corremos otras dos delicas. Y en este sitio sí ya cortamos. Entonces, cortamos este, cortamos el primero que teníamos. Y quemamos. Y acá ya quedó nuestro regalito terminado, súper rápido de hacer. Solamente nos falta ponerle el aretico. Este gancho simplemente le vamos a abrir esta argollita y la ponemos acá en el, en el regalito. la argollita... Pasamos por el regalito y volvemos a cerrar. Y listo. Quedaron nuestros aretes terminados. Muy fáciles de hacer y muy rápidos. Espero que les haya gustado este video. Déjenos sus comentarios para saber qué otros tutoriales quieren ver. Y recuerden que aquí pueden encontrar otros videos con diferentes técnicas que les pueden interesar. En mis redes sociales aparezco en Instagram y Facebook como Da Cruz Accesorios. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.